Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Este es un pequeño espacio de encuentro en el que os vamos a presentar los materiales curriculares, interdisciplinares y con perspectiva ecosocial que hemos estado haciendo desde Fugen. Básicamente hemos pensado como cuatro grandes bloques de este pequeño seminario. Un primero que tiene que ver con una pequeña justificación. Uno segundo que sería presentaros cuál es la narrativa, la lógica pedagógica que tienen detrás los cinco materiales que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Una tercera parte, pues plantear pues, dificultades que hemos ido encontrando en nuestra puesta en marcha de los materiales, en nuestros propios centros, pero también en otros centros. ¿no? Y una última, pues abierta a lo que queráis plantear y que desde ahí podamos tener un diálogo sobre lo que consideréis relevante en esto. La presentación en principio la vamos a hacer María González, que es profesora de uno de los colegios de FUEN en Lourdes y además también es la subdirectora del centro. Y yo, que soy Luis González, que soy el responsable de Educación Ecosocial dentro de Fundación. Así que sin más, vamos allá y empezaría María. Bueno, buenas tardes. Pues, pues yo voy a empezar comentándoos así algunas, algunos aspectos generales en relación a qué nos animó en nuestro centro a, a poner en marcha estos materiales ecosociales como decía Luis soy profe de biología en concreto y también formo parte del equipo directivo ¿no? y esto lo veremos sobre todo en, en la parte de las dificultades pues ahí hay algunas cosas ¿no? que se pueden trabajar desde esos dos ámbitos como profes y como, como equipo directivo pero así en principio nos parecía más interesante comenzar compartiendo ¿Por qué decidimos poner en marcha estos materiales? Porque entendemos que si sabemos el por qué hacemos las cosas, ¿no? pues es, nos, nos es más fácil impulsar algunas metodologías, contenidos y también formas de evaluar diferentes que, que, bueno, que nos van a requerir movernos un poco de, de esas zonas de confort a las que estamos más habituadas y habituados. Pues os cuento que hace ya bastantes años que hago con mis alumnas y alumnas un, un ejercicio muy sencillo, les pido que escriban en un trozo de papel una palabra que exprese cómo se sienten cuando piensan en su futuro. Y durante los años las palabras que han salido pues han sido muy distintas, pero en estos últimos cursos me ha llamado la atención que la mayor parte de las palabras son como algunas de estas que os voy a, a decir ahora. Incertidumbre, dudas, angustia, miedo, rabia, tristeza, cabreo, temor, alarma, inseguridad, pena, injusticia. Alguno alguna pone ahí curiosidad ¿no? como, como una de las, de las cosas en las que piensa el futuro, ¿no? pero son palabras bastante distintas ¿no? a las que salían hace, hace más cursos. Y yo les he preguntado por qué ponen esas palabras, ¿no? cuando piensan en, en su futuro. Y siempre responden algo parecido, No hacen alusión a, a los datos científicos, esos datos que dicen que si no cambiamos las cosas, pues se van a producir cambios sin precedentes en relación al, al cambio climático. Y también hablan de que piensan pues, que los gobiernos ¿no? y las personas que, que toman las decisiones, pues parecen no están dispuestas a, a cambiar nada. Y yo he pensado mucho sobre esto, ¿no? sobre esas palabras que, que eligen para definir su futuro y os voy a compartir pues, dos, dos reflexiones ¿no? en, en torno a ello. La primera es que yo me pregunto cómo saben todo esto, porque en general no lo aprenden en los centros educativos. Si analizamos los currículos oficiales, pues sabemos que el alumnado, pues a lo largo de su etapa educativa, sabe analizar sintácticamente frases, ¿no? con, con todas esas subpartes que, que puede tener cada una de las frases, o cómo se clasifican los trigángulos, o lo que me toca más a mí, las partes de la célula, ¿no? que es una mitocondria, para qué sirve, ¿no? todo esto lo repiten durante varios cursos. Pero parece que en general no sabrían contestar a Preguntas como cuántos migrantes hay empujados por causas ambientales o cuántos se prevé que haya en un futuro, si afecta el cambio climático más a las mujeres y si es así por qué, qué relación tiene nuestra alimentación con el cambio climático o si hay alguna relación directa entre la biodiversidad y que nosotras podamos estar vivas. Y creo que la mayoría de los que lo saben en realidad no lo han aprendido en la escuela, a pesar de que uno de los objetivos fundamentales de la escuela es ayudar al alumnado a comprender el mundo en el que vive y a desenvolverse satisfactoriamente en él. Y si nos creemos los datos, ¿no? esos datos que pensamos que no son catastróficos, sino que son un diagnóstico, pues pensábamos en nuestro centro que era importante pararnos a pensar cómo actuar para revertir esta, esta situación. Y de ahí pensamos que las educadoras y educadores no podemos actuar como si no estuviese ocurriendo nada porque es nuestra responsabilidad preparar a estos alumnos y alumnas para, para el futuro que tienen por delante y tratar de dotarlos de estrategias que les ayuden a diferenciar los procesos que ayudan a sostener la vida de aquellos otros procesos que, que la destruyen. Pensamos que la educación es un servicio esencial no solo en la formación de cada uno de los individuos en concreto, sino también en un sentido más social y más colectivo, porque la educación tiene la posibilidad de contribuir a crear esas otras sociedades más justas, más sostenibles y más en paz. De manera que pensamos que nuestra labor seleccionando qué contenidos vamos a trabajar, con qué metodologías y también la manera de evaluar, pues puede marcar la diferencia entre un alumnado que lo que persiga es legitimar el modelo actual y posicionarse en él de la forma más ventajosa posible, o educar para que haya personas que comprendan todos los grandes problemas que ya tenemos por delante y que adquieran valores, habilidades, conocimientos que les permitan desarrollarse críticamente ante ellos. Y es desde esta convicción de que somos imprescindibles en esta tarea que es urgente y que es necesaria, desde donde decidimos pues, poner como eje central en nuestra práctica cotidiana, en las cosas que trabajamos, esto que venimos llamando ¿no? como, como educación ecosocial y que los materiales pues, son una propuesta para para ayudarnos a, a ponerlos en práctica. La segunda reflexión que me hacía tiene que ver con con que no cabe duda de que muchas de, de estas alumnas y alumnos, pues a pesar ¿no? de que a, a, a las y los adolescentes siempre a veces ¿no? se les tilda un poco de que son pasotas y que les da igual todo, y yo, yo creo que no, estoy convencidísima de que no. Y esto, ¿no? de esas palabras cuando hablan de su futuro, pues es una muestra más de que, de que les, les afecta, ¿no? les afecta lo que, lo que pasa. Y de alguna manera creo también que nos están demandando que, que hagamos algo, que no quieren ser receptores pasivos, de este mundo ¿no? que se está poniendo tan complejo, sino que quieren ser, muchos de ellos y ellas, agentes activos de cambio porque en realidad el futuro no está escrito. Y creo que hay tres pasos que podemos trabajar con nuestro alumnado para darles la posibilidad a que sean esos agentes de cambio, ¿no? si es que quieren serlo. Primero, darles la posibilidad a que se indignen y, y para indignarse hace falta sentir, ¿no? de manera que, que creo que es importante que dotemos a nuestras estrategias educativas y a nuestros procesos educativos de momentos en los que no solo se pueda pensar ¿no? desde lo racional, sino también que tengan la posibilidad de, de sentir y de indignarse ¿no? hacia cosas que no les gustan. El segundo paso creo que sería ayudarles a, a que descubran que, las cosas que pasan el, en el mundo, ¿no? las causas de, de esa indignación que, que a veces sienten. Y el tercer paso sería dar espacios para generar procesos para que puedan actuar. Creo que estas tres cosas ayudarles a sentir comprender las causas ¿no? de, de esas cosas que, que sienten y dar espacios para, para actuar, son eh, elementos que en estos materiales están recogidos y que, y que nos ayudan a las docentes que queremos eh, impulsarlos, pues, pues nos dan una herramienta ¿no? para poder ponerlos en marcha. De manera que podríamos resumir que, que hemos puesto en marcha estos materiales en nuestro centro porque creemos que los centros educativos son lugares donde generar procesos de cambio, porque son sitios donde se junta gente muy diversa y que puede pensar conjuntamente otras maneras de, de habitar el planeta, porque son lugares también donde imaginar. ¿no? Y, y desde luego para cambiar las cosas pensamos que hace falta pues, un cambio de, de imaginarios que no puede salir de una única persona ni de una única clase social y justo los espacios educativos son lugares ¿no? donde hay una convergencia de, de un montón de, de diversidades. Pensamos que lo que creemos ayuda a dar forma al mundo, por eso es esencial que las y los docentes pensemos no solo que somos capaces a, contribu en, a contribuir a este cambio, sino que ese cambio es posible, ¿no? que, es, que es importante que pensemos, eso que dicen algunos de ellos y ellas, ¿no? de, de los adolescentes, que, que el futuro no está escrito. Y además pues pensábamos también en estas reflexiones que hacíamos que es urgente eh, este cambio, ¿no? que no... Que, que es importante pensarlo, pero que también es importante pasar a ese tercer paso que era, que era actuar. Y además, eh, otra de las cosas que nos impulsaba es que mucho alumnado, pues eso, ¿no? Lo que os decía antes, demanda ser agente activo de cambio y a mí ellas y ellos me han enseñado la diferencia entre que reciban pasivamente contenidos o que les dejemos e incentivemos a que se en, impliquen en su proceso de aprendizaje, porque esa es la diferencia entre generar acción o generar inacción. Quieren sentir, quieren desarrollar su pensamiento, quieren actuar y también de alguna manera ¿no? nos dicen que, que tenemos la responsabilidad como, como adultas, ¿no? que hemos contribuido también a generar todos estos problemas, a, a formar parte de, de la solución o de las posibles soluciones. Me han enseñado también que es la participación y los vínculos, ¿no? lo que más les mueve en sus procesos de, de aprendizaje. Y que quieren ser generadoras de, de ese cambio, ¿no? de eso que llaman esperanza activa y que es esa esperanza, ¿no? que no es una palabra así abstracta, sino que es esa cosa ¿no? que se construye haciendo eh, distintas eh, cosas que pueden contribuir ¿no? a, a mirar de manera distinta al planeta y a caminar de manera distinta por el, por el planeta. Así que... Este sería como, como esa primera parte, ¿no? de, de contaros un poco cuáles han sido las, las motivaciones, así, estas que nos, que nos pegan en, en el estómago fuerte para, para decidir impulsar estos materiales. Y ahora Luis os cuenta un poco cómo, cómo son estos materiales, en qué consiste, y luego ya vuelvo con las dificultades que hemos tenido, que han sido algunas. El micro, Luis. Gracias María. Añadir que además cuando pensamos en los materiales tuvimos un recorrido previo y dijimos necesitamos transformar lo que sucede dentro del aula, necesitamos transformar los currículos, los contenidos, los objetivos, la forma de evaluación y también las metodologías y ahí hicimos una propuesta de currículo con perspectiva ecosocial. Entendemos que además a esa propuesta de currículo la teníamos que dotar de herramientas. ¿Y qué más herramienta desde una perspectiva pedagógica que unos materiales que te ayuden a llevar a cabo ese currículo? Que de alguna manera contengan esa mirada ecosocial, que tengan esa mirada holística, con una mirada interdisciplinar, que sean capaces obviamente de abordar los contenidos curriculares porque pues, tenemos que abordar en la etapa de secundaria ¿no? y que bueno, pues que de alguna manera nos faciliten cosas que el profesorado de manera individual y en solitario pues normalmente no es capaz de llevar a cabo. Así que con esa filosofía pues nos pusimos en marcha a hacer estos materiales y bueno, os pues voy a presentar un poco cuál es, la, es el, la, la esencia de estos materiales que hemos ido creando y que son de alguna manera pues los que ahora mismo compartimos. ¿no? Bueno, una primera idea era, vamos a intentar coger pues, elementos importantes del ABP, del Aprendizaje Basado en Proyectos, o del APS, del Aprendizaje y Servicio, no con todas sus potencialidades, porque entendemos que todas sus potencialidades suelen requerir pues, mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de los claustros, que la mayoría de los claustros, pues, bueno por distintas circunstancias, no están en capacidad de poderlo hacer, pues para coordinar bien todo el material, para poner en marcha proyectos nuevos que partan de las necesidades del alumnado. bueno Esto es una dificultad, es estamos, nos estamos encontrando dentro de los distintos claustros de los distintos centros. Así que hemos intentado hacer un material que ahorre gran parte de ese trabajo de coordinación, no todo, pero gran parte de ese trabajo de coordinación, porque sea el propio material el que coordine esa mirada interdisciplinar que rompa pues, estos compartimentos estancos que son las asignaturas, porque la realidad no es así, no son compartimentos estancos, sino que es un todo interrelacionado. Así que para ello lo que tenemos son materiales que engloban todas las asignaturas juntas en un mismo libro, con además un apoyo en un aula virtual pues autoeditable para que el profesor lo haga suya y cambie lo que considere, que parten de un detonante común que de alguna manera presenta la narrativa que va a acompañar a toda la unidad. Después, cada una de las asignaturas trabajan en su caja horaria de manera autónoma porque es el propio material el que las va coordinando sin necesidad de reuniones entre el profesorado y al final lo que sí que tenemos es una ruptura pues, del horario habitual para que el alumnado, durante dependiendo de lo que estamos hablando, un día, una semana, pues trabaje en un proyecto final que recoja los aprendizajes que han estado trabajando en cada una de las asignaturas y que de alguna manera le dé un cierre pues a ese proyecto que hemos ido elaborando con esa narrativa que va haciendo hilo conductor de todo el material. Todo esto lo hacemos con una mirada ecosocial, es decir, con una mirada que intenta atender pues, a un desarrollo de habilidades para la democracia, de habilidades para la justicia social y de habilidades para la sostenibilidad y que lo metemos pues, embebido dentro de los contenidos curriculares habituales Hemos intentado que los materiales sean lo más flexibles posibles en varios sentidos. Un primero en el que, bueno, a la vez que tienen una secuencia y una propuesta de secuencia formativa, son también, y les hemos querido dar una cierta vocación, de banco de recursos, para que sea el propio profesorado el que escoja qué actividades llevar a cabo con la secuencia que considere pues, para adaptarse a sus realidades, a las realidades de su alumnado y demás. Son flexibles también porque tienen toda una parte del aula virtual en el cual, como decía antes, hay actividades autoeditables que el profesorado puede modificar para como considere y que de alguna manera pues lo haga suyo. Son flexibles porque no hace falta hacerlo todo, es más, porque no te da tiempo hacerlo todo, están pensadas para que bueno, de alguna manera puedas escoger. Y son flexibles en último lugar porque aunque incluye todas o casi todas las asignaturas de los distintos cursos de, de la ESO, pueden realizarse solo en algunas asignaturas, no es necesario englobarlas todas y desde ahí también habría flexibilidad. Un tercer elemento tendría que ver con que hemos intentado embeber dentro de los materiales la atención a la diversidad, sobre todo planteando actividades pues, para personas que por lo que sea han ido aprendiendo de forma más rápida en esos temas y que les permita profundizar, mientras otras que les cuesta más y que, bueno, pues, que desde ahí les permita pues, tener esos refuerzos que necesitan. Y por último, la metodología que trabajamos es una metodología muy basada en la construcción colectiva del conocimiento, por más que es una metodología abierta y que el profesorado pueda hacer suya, ¿no? y que está bastante flexible también en ese sentido, pero hay mucho trabajo en base pues, a investigaciones en base a trabajos en grupo. De hecho, el libro, por más que tiene pues, contenidos, no tiene lo que hay que aprenderse, porque muchas veces eso que aprendemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, lo va construyendo el propio alumnado a través de actividades. Y las tenemos señaladas para que luego las pueda encontrar de manera sencilla. No solamente tiene una metodología muy articulada a través de esa construcción colectiva del conocimiento, sino también a través de metodologías activas. El eje vertebral de los materiales no es el texto, sino que es la actividad. Tienen muchas actividades y son las actividades las que les permiten ir consiguiendo pues, los aprendizajes, adquiriendo los procedimientos, las actitudes, las actitudes, los conocimientos, pues que van a ser parte de su proceso de aprendizaje. Hay claramente un aprendizaje activo. Bueno, pues ahora mismo tenemos un material, por lo menos para cada uno de los cuatro cursos de la ESO, para dos de ellos tenemos dos materiales y que os voy a presentar brevemente. En primero tenemos dos materiales que sirven un poco para ejemplificar pues, las dos grandes estrategias que hemos tenido a nivel de abordaje de estos materiales. Uno es para el principio del curso, para el principio del primer trimestre, que va alrededor de Gaia con dos claros objetivos ecosociales. Uno, que el alumnado conozca y se maraville con el funcionamiento de la vida, esto lo articulamos sobre todo en geografía y en biología, y dos, que el alumnado elabore éticas, acordes con la idea de que existe, lo haya entendido como un superorganismo que comprende el resto de organismos vivos que hay en la tierra, y esto lo trabajamos sobre todo en valores éticos y en inglés. Y el resto de asignaturas, de alguna manera, acompañan y van arropando pues, lo que se trabaja en estas cuatro asignaturas. Este digo que es un primer modelo en cómo abordar lo ecosocial dentro de los materiales, porque en este, como veis, el eje conductor del proyecto es puramente ecosocial. Así que, por ejemplo, empezamos con un detonante en el que tienen toda una serie de pruebas con un carácter netamente lúdico que de alguna manera les introduzcan a la idea pues, de que bueno, la Tierra puede estar viva puede estar viva más allá de los organismos que la componen, sino como un todo interrelacionado ¿no? y que ha habido de culturas a lo largo de la historia que se han articulado alrededor de esta idea y de hecho el detonante viene de una cultura que existió y que probablemente tenía cosmovisiones pues, de, este, de este tipo. A partir de ahí vamos entrando en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, lo que es biología y geografía dialogan como una especie de aprendizaje en cremallera. En ambas se trabajan temas como la atmósfera, como la geosfera, como la hidrosfera, que son los contenidos curriculares que tocan en ese momento del curso de primero. Y bueno, pero lo que intentamos es que se engarcen unos con otros, ¿no? A través pues, de la teoría esta de, de Gaia, intentando que conozcan y que se maravillen con la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de la atmósfera en biología, pues trabajan cómo la atmósfera facilita la vida y ha sido creada por la vida, la vida ha creado la atmósfera que más le convenía para su propia expansión y mientras tanto en geografía trabajan cómo la propia vida es capaz de regular la temperatura de la atmósfera que más le conviene, pues esos 15-16 grados que están estabilizados gracias al efecto invernadero y además vamos al, al poder, a la potencia que tiene la vida, ¿no? el conjunto de los ecosistemas, por ejemplo, para autorrepararse pues después de grandes cataclismos, como pudo ser todo el proceso de la quinta gran extinción de especies, la de los dinosaurios, fruto del, del, del meteorito este que cayó. ¿no? Y a partir de ahí pues aprenden también pues esas grandes potencialidades que les ayuden a maravillarse con cómo funciona la vida. Decía... Este es como uno de los grandes aprendizajes, el otro tiene que ver con los valores pues, que acompañan a la existencia pues, de, de una vida tan maravillosa sobre, sobre la Tierra. En valores lo que hacen es que acompañan a una joven pues, antropóloga que empieza a investigar sobre la famosa carta del Indio Seattle ¿no? al presidente de Estados Unidos y a partir de ahí pues, va elaborando cuáles serían los valores acordes pues, con la existencia de, la, de Gaia, con la teoría de Gaia. En inglés, lo que, recordé, lo que recorremos como una especie de estructura en estribillo que se va repitiendo tres veces, pues son tres culturas que tienen valores que tienen que ver con este respeto del entorno y con esta integración en el entorno. Y Me refiero a la cultura San, a la cultura Quechua y a la cultura Inuit. Y esto lo hacen pues, trabajando los contenidos propios de aprendizaje de la lengua inglesa. Y decía, y el resto acompañan. Por ejemplo, en plástica se trabajan el punto, la línea y el plano, que nos permiten dos cosas. Por una parte, esa mirada holística, integral, que tiene mucho que ver con esta entender pues, el conjunto de los ecosistemas y de cómo funciona la vida, pero a la vez, pues bueno, pues trabajar eso desde lo que es el land art, bueno, pues el arte, pues muy vinculado a lo que es la naturaleza. En lengua y literatura lo arrobamos de forma distinta. Ahí, en lugar de trabajar lo que sería la parte viva de la Tierra, trabajamos la parte que no está viva de la Tierra, lo que estaría en el subsuelo a través de una novela pues, apasionante como es Viaje al centro de la Tierra y que nos permite pues, repasar toda una serie de cosas, estamos al principio de curso, ¿no? de primaria, para ponernos un poco a tono de lo que va a ser la nueva etapa educativa de la, ESA, de la ESO a través pues, de esta novela de Julio Verde. El segundo, la segunda gran estrategia que hemos seguido es la que tiene que ver con el eje conductor no es ecosocial, pero la forma en que trabajamos ese eje conductor sí que tiene esa mirada ecosocial. Para el tercer trimestre, de primero de la ESO, tenemos una unidad que es la del Mediterráneo y en esa unidad el eje conductor es el Mediterráneo durante la Grecia clásica. Ya digo, no es un eje ecosocial, pero la forma en la que lo abordamos sí que va metiendo esa mirada ecosocial. Por ejemplo... En el detonante presentamos a los distintos personajes que nos van a acompañar en cada una de las asignaturas en esta unidad hay uno o varios personajes que acompañarán acá a nuestro alumnado pues en el recorrido de aprendizajes que van a ir haciéndolo y presentamos el Mediterráneo en el presente, el Mediterráneo en el pasado porque van a ser como los dos grandes elementos. Durante el grueso del proyecto lo vamos a trabajar en el pasado, en el momento de la Grecia clásica y en el proyecto final nos vendremos al presente y veremos cómo se viaja en el Mediterráneo en el presente. Por ejemplo, en el pasado conocemos los ecosistemas mediterráneos a través del viaje pues, de un chotacabras, que es el personaje que nos acompaña, y bueno, pues vemos pues, esos ecosistemas mediterráneos y a la vez aprendemos pues, esas cosas que se aprenden en los viajes ¿no? como elementos muy vitales, y en este caso pues con una perspectiva ciertamente ecocéntrica, porque a fin de cuentas estamos hablando de un pájaro. En geografía e historia tenemos una mirada... Pues que es como un gran trabajo en grupos de expertas y de expertos, son personas que vienen de fuera de Europa, de otras culturas distintas y quieren conocer cómo funciona el Mediterráneo en la Grecia clásica, más en concreto pues toda esa cultura helenística, ¿no? Esto nos permite, aparte de un funcionamiento muy dinámico y muy activo por parte del alumnado, con esos grupos de expertos y expertas, ¿no? nos permite, por ejemplo, romper la visión muchas veces eurocéntrica. no hablamos solamente de Grecia, sino que hablamos también un poquito presentando pues, otras culturas como la India, como lo que podría ser la China, como la del Kush, o algunas culturas marcadamente igualitarias, no basadas en la jerarquía, que también nos abren visiones distintas de otras formas de órdenes sociales a nuestro alumnado. Y a la hora de estudiar la cultura griega, pues no solamente hablamos pues, de lo que tiene que ver con su poderío militar, con su desarrollo artístico, con su organización política, sino que también hablamos de temas que tienen que ver con las desigualdades, por ejemplo, el papel de las personas esclavizadas en la cultura griega o la, el papel que tenían las mujeres como claramente subalternas a los hombres. En matemáticas lo que hacemos es trabajar los contenidos de álgebra a través de un método basado en el reto matemático. Al principio este personaje pues, pierde su cabeza y durante toda la unidad lo que tiene que ir es aprendiendo pues, elementos básicos del álgebra para al final ser capaz de resolver su cabeza, ¿no? de recuperar su cabeza. Y esto pues visibilizando elementos como el papel de las mujeres, de algunas mujeres en la Grecia clásica y que, bueno, pues, que nos dan esa mirada ecosocial. Inglés lo que tenemos es una estructura muy parecida a lo que eran los libros, que imagino que conoceréis, Dirige tu propia aventura, en la cual el alumnado va a ir tomando decisiones a lo largo de su recorrido educativo y en función de la decisión que tome, pues así irá teniendo un recorrido educativo u otro. Van a tener que hacer el viaje de Jasón y los Argonautas, y bueno, pues si son capaces de ir tomando sus buenas elecciones y resolviendo los, las pruebas, que son pruebas de aprendizaje del pasado en inglés, no de cómo expresarse en pasado en inglés, bueno, pues serán capaces de conseguir al final el vellocinio de oro o no, dependiendo de cómo les vayan las cosas. En valores, pues lo que tenemos es un trabajo del pensamiento mítico y cómo se evoluciona el pensamiento racional, algo que de alguna manera se produce, no solo, pero en la Grecia clásica, y esto pues bueno, pues bueno lo hacemos a través de una estructura en estribillo en la que el mar es como el elemento que se va repitiendo y que nos ayuda a entender el pensamiento mítico y también el pensamiento racional. Pero nuevamente miramos también fuera de Occidente y vemos cómo en otras culturas de distintos continentes también se dio ese salto hacia el pensamiento racional, no es un patrimonio único y exclusivo de Europa. Y todo esto acaba desembocando en un proyecto final en el que... Después de haber estudiado el pasado y cómo se viajaba a través del Mediterráneo en el pasado, estudiamos el presente y cómo se viaja el Mediterráneo en el presente. Y en concreto, cómo se migra a través del Mediterráneo desde las riberas sures hacia las riberas nortes. Y bueno, y básicamente lo que tienen que hacer es todo lo que han ido aprendiendo en cada una de las asignaturas, convertirlo en unidades didácticas que expliquen y que tengan de trasfondo, de manera ecosocial, pues cuáles son los problemas migratorios que tenemos ahora mismo en el, en el Mediterráneo. Es un aprendizaje y servicio al profesorado que de alguna manera le pone pues, pequeñas técnicas o pequeñas unidades didácticas pues, para trabajar su asignatura con esa mirada ecosocial. En segundo, que fue la primera unidad que hicimos, hemos diseñado una unidad para el segundo trimestre que de alguna manera, por una parte, valore la, la ecodependencia de las, de las ciudades que ponga ese elemento pues, en valor cuando ponemos la, la, la historia de las ciudades en, en, en estudio y que luego además trabaje sobre los futuros que podemos tener de las ciudades, tanto utópicos como distópicos. Así que empezamos con un detonante muy sensorial, en el que hacemos un paseo sonoro por la ciudad y a ver qué cosas nos despierta la ciudad actual. Y a partir de dos microrelatos nos aproximamos a lo que puede ser pues tanto la ecodependencia urbana como esos futuros utópicos y histópicos, que van a ser los elementos centrales de toda la unidad. Y ahí entramos en las asignaturas. Por ejemplo, en geografía e historia, pues ese recorrido habitual que hacemos a través de la historia de la ciudad, lo hacemos pues dando énfasis, no solo, pero también dando énfasis, a, eso, a esa ecodependencia pues, material y energética de las ciudades. Nuestras ciudades no serían las metrópolis que tenemos en la actualidad sin petróleo o sin tener detrás un consumo extensivo de materiales. Pero no solo hacemos eso, sino que entendemos que la ciudad no es solamente la ciudad occidental, sino que hay distintos modelos de ciudad en distintos lugares del mundo y esto se trabaja, por ejemplo, con un proyecto de investigación y nos centramos mucho en lo que son los retos, los problemas urbanos, pues actuales, ¿no? Hacemos especial incidencia en los materiales energéticos, que es lo que vamos trabajando, pero no solamente, ¿no? A lo largo de ver cómo trabajamos la geografía. En física trabajamos todo lo que es el cambio climático, por qué se produce, qué implicaciones tiene, cuáles son sus causas y demás... Trabajamos los distintos tipos de energía, energía cinética, energía potencial, en general las energías metacánicas, acoplados, como veis, por ejemplo, en esa ilustración, ¿no? Pues al trabajo habitual en una ciudad, en este caso, en un huerto urbano, ¿no? Y también vemos pues lo que tienen que ver con las energías, tanto las fósiles como las renovables, con bueno, pues los límites de las fósiles, no solamente por sus impactos y su relación con el cambio climático, sino porque se están agotando y de alguna manera las posibilidades y limitaciones, que sin duda cabe que tienen también las renovables, pues para que den, pues, por ejemplo, potencias similares a las que dan los combustibles fósiles. Y en lengua, por ejemplo, lo que trabajamos son pues, una introducción a lo que es la literatura utópica y distópica que acaba conllevando pues, un proyecto final en el que juntamos, aparte de cosas que se ven en el resto de las asignaturas, sobre todo las cosas que se ven en esas tres. Hemos visto la ciudad con su ecodependencia, hemos visto el cambio climático y su relación con distintas fuentes energéticas y demás, ¿no? y hemos visto esa literatura utópica y distópica. Bueno, pues todo eso lo aplicamos a un estudio de nuestros propios barrios, de los barrios donde están asentados nuestros centros escolares, los centros escolares que los pongan en marcha, ¿no?, que parten de un diagnóstico de cómo están nuestros barrios y hacen pues, un estudio, salen a la calle y ven pues, cómo funcionan sus barrios y a partir de ahí, pues, de alguna manera proyectan futuros utópicos y distópicos del barrio, lo que les conlleva pues, una capacitación pues, de alguna manera para ser agentes activos de los cambios en positivo en su entorno. En tercero estamos terminando ahora mismo y lo que os voy a presentar son pantallazos de parte de la maqueta que no está concluida, por eso faltan ilustraciones, pero para que os hagáis una idea, de una unidad que tiene como eje conductor el amor. Partimos de que situamos al alumnado en un futuro distópico, se, un día entran en su clase y se encuentran que en lugar de tener una clase normal tienen una clase de odio y que todo a su alrededor se ha articulado alrededor del odio en lugar de alrededor del amor. Pero llega un momento en el que tienen la oportunidad de viajar en el tiempo y viajan el tiempo al presente y viajan a su propio instituto en el presente. Y el desafío que les lanzamos es, bueno, ¿cómo cambiarías tú el presente para que ese futuro distópico, esa clase de odio que has visto durante un ratito, pues no se llegue a dar nunca? Y a partir de ahí lo que les ayudamos es a capacitarse en cómo articular sociedades, en cómo articular un instituto alrededor del, del amor. Y para hacer esto, lo que van realizando es un estudio sobre distintos atributos del amor. Sobre la pasión, sobre los límites, sobre la libertad, sobre elementos que componen pues, relaciones basadas en el amor y que al final se tienen que expresar en proyectos concretos de transformación de su centro, nuevamente pues un proyecto de servicios, no, y que transformen en pequeñas cosas, obviamente, pues, su centro con esta mirada de lo que han ido aprendiendo alrededor del amor. Por ejemplo... En biología y geología el atributo que trabajan son los límites, como un atributo que tiene que ver mucho con el amor y lo que trabajan a nivel curricular es todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, pero lo metemos dentro de un contexto no solamente biológico sino también social y ambiental, porque no trabajamos solo que también, no pues cómo son los linfocitos y demás, sino que también cómo funcionan los distintos sistemas sanitarios, una perspectiva importante de salud comunitaria o que tiene que ver el medio ambiente en la salud de las personas. De manera que tenemos una mirada sobre la salud pues, más integral de lo que podrían ser pues, unas miradas pues, clásicas solamente desde lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune, que por supuesto, ya digo que también es importante. En geografía e historia lo que trabajamos son pues, ese funcionamiento de la economía global y en concreto... Desde lo que tiene que ver pues, con las implicaciones para mundos tremendamente desiguales, atravesados por la desigualdad, por la discriminación, pero a la vez en el cual pues, los recursos naturales están sufriendo procesos de agotamiento fuertes. ¿no? Así que a partir de ahí pues, problematizamos el concepto de desarrollo y trabajamos pues, cómo podríamos articularnos alrededor de la generosidad, que es el atributo del amor que trabajamos en esta unidad. En matemáticas el atributo que articulamos es el de la igualdad y qué mejor que trabajar de la igualdad a través de las ecuaciones que no son más que igualdades algebraicas y por ejemplo hacemos bastantes propuestas de aprendizaje cooperativo pues a lo largo de la unidad con ejercicios concretos ¿no? y con propuestas concretas para poderlo trabajar. En lo que tiene que ver con valores pues claro es que en este caso va a huevo porque el atributo es la empatía. Y la empatía pues es uno de los elementos que se trabajan en valores en tercero de la ESO. Pero vamos un poco más allá de la empatía y también la desplegamos hacia cosas más sencillas, como la simpatía, y cosas más complejas, como la compasión, y bueno, pues, articulamos una unidad alrededor de esto. Y el último ejemplo que quiero poneros sería el de física y química, en este caso, en el de química, en el que trabajamos el atributo del amor, de la armonía, a través de la reacción química. Y lo hacemos utilizando pues no solamente los problemas habituales, ¿no? sino también en muchos casos experiencias vivenciales y experimentales. No hacemos solo experimentos de laboratorio, que también, sino que, por ejemplo, la teoría de colisiones, pues vemos cómo funciona en sus carnes y ponemos en sus cuerpos pues, a formar moléculas a través de ese tipo de teoría de colisiones. ¿no? Ah, Bueno, decía que era la última, un último ejemplo de esta unidad sería el de educación física, en el que trabajamos el baloncesto y a partir de él... La cooperación, ¿no? Y que, por ejemplo, un enfoque ecosocial que le damos es que cuando ponemos fotografías en las que ejemplificamos, en este caso, el tipo de bote, el bote bajo o el bote alto, pues utilizamos personas diversas para ejemplificarlo en pie de igualdad. De manera que veis cómo pues, dos jugadores de la NBA nos demuestran cómo se bota el bote bajo y una persona con síndrome de Down pues nos demuestra cómo se bota en de bote alto, no, dando pues, esa mirada de diversidad integrada en lo que es nuestro funcionamiento. Y en cuarto tenemos dos unidades, una que tiene que ver con entender el mundo actual, una unidad larga de dos meses para el tercer trimestre y que tiene como eje central ecosocial las desigualdades en nuestro mundo y bueno pues cómo poder superarlas. Y como eje metodológico el juego, como recurso pedagógico que se va articulando a lo largo de toda la unidad. Así que como el juego es el eje metodológico, empezamos jugando. Y tenemos un detonante en el que les proponemos tres juegos, uno de ellos acaba siendo una especie de escape room con distintas pruebas y demás, que bueno, pues nos sirven para acercarnos a por qué nuestro mundo es desigual y en qué circunstancias y por qué razones es desigual. En biología y geología, por ejemplo, lo que trabajamos son los ecosistemas y el método que los integra desde la perspectiva lúdica es como un gran juego que van haciendo a lo largo de toda la unidad en el que van a ir construyendo un ecosistema, siendo distintos seres vivos e interrelacionando entre ellos. ¿no? Es un juego relativamente complejo que les permite de alguna manera a la vez trabajar los contenidos de, de la unidad. En economía, pues intentamos tener una visión compleja de lo que es la globalización y de sus implicaciones tanto sociales como ambientales, en muchos casos, por ejemplo, contrastando informaciones de argumentos defensores o de argumentos detractores de la, de la globalización y que el propio alumnado sea quien se lleve sus propias conclusiones. Esto es como un elemento muy repetido dentro de las unidades. En lo que es plástica, pues trabajamos el diseño y, por ejemplo, lo aplicamos al diseño contrapublicitario, ¿no? Y bueno, pues desde ahí articulamos distintas cosas. En física y química, que también se trabaja la energía, como en segundo, pues al final tenemos un proyecto de aplicación a la arquitectura bioclimática que tenga como finalidad, pues resolver pues, situaciones de desigualdades y metemos ahí los distintos elementos que se han ido aprendiendo, pues en el trabajo de las energías. O en lengua, les metemos en un videojuego en el que tienen que ir pasando pantallas, tienen que ir pasando niveles, y convirtiéndose, pues bueno, de alguna manera en críticos, en autoras literarias, ¿no? desde niveles más sencillos hasta niveles pues, más complejos y repasan pues gran parte de lo que es el trabajo que han ido teniendo a lo largo de todo el curso en Lengua y Literatura. O en Matemáticas lo que trabajamos es, pues a partir del problema de las casas de apuestas, sobre todo en, los, en las barriadas más empobrecidas pues, de nuestras ciudades, bueno, pues cómo trabajamos a partir de ahí la probabilidad y el trabajo de esa probabilidad, cómo nos permite hacer una incidencia dentro de nuestros barrios. Y todo esto acaba desembocando en un proyecto final en el que crean un juego de mesa o adaptan un juego de mesa existente, pues poniendo en marcha y poniendo en juego por las distintas cosas que han ido aprendiendo en cada una de las asignaturas y además pues, poniendo en juego pues, personajes dentro de ese juego que tienen que ver con, con la desigualdad. Y por último, ya muchísimo más breve... La última unidad que tenemos es también para cuarto de la ESO, está articulada alrededor de la modernidad, es decir, esa etapa histórica que empieza después de la Edad Media y que bueno, pues de alguna manera explica en gran parte lo que somos actualmente como sociedades y lo que somos pues de alguna manera como entes que se articulan en torno a una serie de, de valores. Así que trabajamos de manera crítica esas dicotomías típicas de la modernidad, hombre, mujer, cultura, naturaleza, público, privado, ¿no? Y de alguna manera intentamos superarlas y además trabajamos lo que es el método científico, tanto en sus posibilidades y potencialidades como también en sus limitaciones, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera esto es lo que articula el detonante, es lo que articula el proyecto final y es lo que de alguna manera van desarrollando cada una de las asignaturas. Bueno, esto es una mirada rápida, relativamente breve, sobre lo que serían los materiales, por no abrumar mucho. En cualquier caso, ahí tenéis una información detallada de cada uno de ellos, explicando pues, qué asignaturas, qué tiempo, qué momento, qué contenidos principales en cada una de las asignaturas. Bueno, pues para que le vayáis dando un vistazo si, si queréis. Y con esto terminaría esta parte y entraríamos pues, en una última, pues eh, plantear pues, cuáles han sido los problemas, los retos que nos hemos ido encontrando a lo largo de la puesta en práctica concreta de este material. Bueno, pues luego ya os damos paso para que preguntéis todo lo que queréis que estamos aquí hablando un montón, pero bueno, por comentaros así también un poco, que nos parecía importante, eh, a la hora de poner en marcha los materiales, pues, cosas nos ¿no? hemos encontrado, las personas que ya los hemos iniciado, cuáles han sido dificultades ¿no? y cómo hemos tratado de resolverlas porque nos parecía pues, interesante ¿no? poner también así de manifiesto las cosas que han sido difíciles, pues, pues si os animáis o si ya los estáis poniendo en marcha, pues compartir ahí esa parte. ¿no? Por un lado, comenzar diciendo que, que una de las primeras cosas que nos pasó es que necesitamos eh, debatir eh, qué entendemos por una educación crítica. ¿No? Porque en nuestro cole habíamos definido el perfil de alumnado con el que queríamos trabajar y habíamos dicho que queríamos que nuestro alumnado pues fuera reflexivo, crítico, experimentador, curioso, con iniciativa, creativo, con compañerismo, solidario, empático, autónomo, participativo, bueno, un montón de cosas, ¿no? con coherencia entre lo que piensan y lo que hacen, con conciencia sobre lo que pasa en el entorno, también con competencia académica, pero claro, a la hora de, de poner en marcha ¿no? ¿Qué, qué íbamos a trabajar y cómo íbamos a trabajarlo, pues, pues nos planteamos la necesidad de, de, de pensar qué entendíamos por, por una educación crítica, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de una educación crítica? Y bueno, yo creo que es interesante poner de manifiesto que no es lo mismo una educación manipuladora que una educación crítica porque en general se presupone que la educación es neutra cuando no aborda algunos temas como por ejemplo el papel del sistema capitalista en el cambio climático y, y un poco lo que, lo que valorábamos y lo, lo que, de lo que yo estoy convencida es que en realidad ninguna educación es neutra, no, no, no lo es la que muestra una mirada a favor del sistema, ni la que se posiciona en contra, ni la que habla de un montón de grises que hay por en medio, ¿no? que no hay en realidad una neutralidad porque no posicionarse también es una manera de, de mirar el mundo ¿no? y de actuar en, es, en el mundo. Y pensamos que la única manera de huir de esa educación manipuladora es mostrar muchas miradas de la realidad, muchos puntos de vista y construir un relato plural que muestre que la realidad es diversa y es compleja. De manera que pensamos que construir un pensamiento crítico supone también permitir que el alumnado se haga preguntas sobre lo que aprenden y eso incluye también pues cuestionar los contenidos que trabajamos y las metodologías que utilizamos son coherentes con, con los contenidos, cómo les evaluamos. Y hacer preguntas pues, es una manera muy interesante de desarrollar este, este pensamiento crítico. no Ese tipo de preguntas que no se responden con un sí o con un no y que no son nunca ni correctas ni incorrectas, ¿no? sino que son un camino para, para pensar y crear ese, ese pensamiento crítico. Y lo que sí que creemos que es muy relevante es saber qué preguntas hacer. Y pensamos que estos materiales ayudan mucho a pensar qué preguntas son interesantes para generar ese pensamiento crítico, ¿no? de, de ahí que pensemos pues, que, que, que estos materiales pues, nos ayudan en, en ese esfuerzo de, de comprensión de, de la realidad y también esa posibilidad de imaginarlo distinto. Entonces, en primer término, eso, ¿no? Eso, son unos materiales que a lo mejor pues, algunas personas, ¿no? Pueden, ¿no? Les puede dar ahí como un poco de, de cosa, pero, pero la conclusión un poco a la que llegamos es que ningún material es, es neutro y que lo que tenemos que hacer es elegir bien qué preguntamos y qué, qué trabajamos para crear así un pensamiento crítico ¿no? y que, que cada alumno y cada alumna, pues a partir de una mirada plural de la realidad, pues pueda crear su propio pensamiento. Y esta dificultad pues la hemos resuelto debatiendo, ¿no? Que todavía no todos y todas, obviamente, tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Pero sí en relación a, a la utilización de los materiales. Otra dificultad que hemos tenido eh, para ponerlos en marcha es el, el tiempo que requiere preparar estas unidades, ¿no? porque una vez que tomamos la decisión de que los queremos hacer, pues hay que ver cómo hacerlos. Estos materiales tienen una primera parte del detonante y una última parte del proyecto final en la que todo el profesorado tiene que ponerse de acuerdo en cuándo empezar y en cuándo terminar, porque esos dos momentos son conjuntos. No es que cada profe tenga que emplear más tiempo del necesario del que tendría, digamos, de sus horas de clase en ponerlos en marcha, que esto es una potencialidad porque cada cual va a sus horas de clase igual, lo que sí que ocurre es que hay que acordar estos tiempos y luego en medio, todo el medio de la unidad, pues cada profe va trabajando en, en su materia, ¿no? pero en esos dos momentos se rompe la caja horaria y te toca la parte del detonante que te toque en tu hora de clase, pero no corresponde en mi, en mi caso la hora de biología ¿no? a, a la clase de biología, sino que pues puede ser que me toque hacer el teatro o escuchar los relatos que han escrito o hacer el paseo sonoro. Entonces requiere coordinación, requiere tiempos para que todo el profesorado de las materias pues pueda acordar eh, estos momentos ¿no? y cómo desarrollar sobre todo el, el detonante y el proyecto final. Como resolvimos esta dificultad, fue priorizando este trabajo frente a otros. Desde que empezamos a poner en marcha estas unidades, pues hemos dejado de hacer otras cosas que a veces cuesta un montón, decir a cosas que, que no, pero pensamos que todo, todo no cabía. Entonces, desde, desde el equipo directivo hemos dotado de, de tiempos de preparación de, de los materiales en estos equipos interdisciplinares y también, pues en, en su posterior evaluación que nos ha servido pues para establecer mecanismos de mejora para los cursos siguientes. es de decir que evidentemente ¿no? trabajar de manera interdisciplinar pues lleva, lleva tiempo y lleva trabajo, pero si hay intención de trabajar de manera interdisciplinar estos materiales facilitan un montón, porque ya te dan como las, las herramientas, ¿no? O sea que, que supone, desde luego, un tiempo extra, ¿no? más allá de, de trabajar de la, de la manera que lo hacemos habitualmente, pero si hay intención de, de trabajar con ese enfoque interdisciplinar, pues los materiales son una oportunidad también en ese sentido. Tercera dificultad, las profes y los profes que son reacios a ponerlos en marcha, ¿no? algunos porque no les cuesta moverse de, de donde suelen estar, otros porque no tienen ganas y, y bueno, un poco lo que hemos tratado de hacer en nuestro centro es eh, tratar de generar ilusión y que sea el contagio de esa ilusión pues lo que haga que, que a los profes que en principio no tenían tantas ganas de ponerlos en marcha puedan ponerlos en marcha. En los materiales, lo ideal es que todo el profesorado de todas las materias, ¿no? como ha ido contando Luis, pues, pues lo haga, pero puede ocurrir que pues, la de biología diga que no, que no lo va a hacer y el resto puede seguir trabajándolo. ¿no? O sea, que, que no es imprescindible, aunque sí que es deseable, que todos lo trabajen. Lo, o sea, lo que hemos observado es que eh, el trabajar de manera diferente ha supuesto en una parte importante del profesorado también, también mucha ilusión porque de repente nos hemos visto dinamizando juegos haciendo teatros los propios profes no disfrazándonos digamos como que los propios materiales también han generado vínculos muy chulos entre los profes y las profes que digamos que otros materiales no facilitan tanto no y que en principio pues pues es digamos como un extra no que no pensábamos que, que iba a ocurrir aún así bueno pues ha habido a, a profes que, que les ha costado entrar entonces eso, ¿no? la, la solución que hemos optado es no forzar, claro, no obligar a que se haga porque el material lo permite, pero sí intentar eso, contagiar esa ilusión de hacer las cosas de una manera diferente. En esto, la, la evaluación del alumnado, que ha sido muy positiva todos los cursos, pues ha ayudado mucho. ¿no? A, ya ya no, no es que lo digamos otros profes, es que las alumnas y alumnos manifiestan que aprenden eh, mucho con, con estos materiales. ¿no? Eh, cuarta dificultad, las profes eh, que dicen y los profes que dicen eh, tengo que dar mi materia, no me da tiempo a dar esto. ¿no? En este sentido, eh, importante destacar que estos materiales no son, digamos, como un extra a los contenidos que damos, sino que, que, que en teoría deberíamos dar. No vamos a entrar a si hay que acabar los temarios o no, si aprenden más o menos, o cómo conseguir aprendizajes significativos, aunque sería un debate muy interesante sino solamente poner de manifiesto que, que los materiales no es un contenido extra para trabajar el Día de la Biodiversidad o el 8M, o, sino que son los propios contenidos de, que tenemos que dar ¿no? oficialmente en estos cursos, pero de, desde este enfoque diferente. ¿no? Así que a, ante esas reticencias de no puedo dar esto porque eh, tengo que dar mi materia, pues esto es dar tu materia, pero con otro enfoque. Sí que ocurre que en algunos momentos hay que cambiar el momento del curso en el que hay que darlo, porque para coincidir todo, todo el profesorado dando lo mismo, pues a lo mejor da probabilidad en el tercer trimestre y ahora toca en el segundo, pero, pero digamos que la probabilidad acabaría dada a, a final de curso. ¿no? Eh, quinta dificultad, si bien es cierto que, como decía Luis, ¿no? que en el tema de atención a la diversidad se ha cuidado esta parte y los equipos de orientación también han participado en la elaboración de los materiales y que hay cierta flexibilidad ¿no? en, en, la, en, en materiales ¿no? que están un poco con distintos niveles de, de dificultad, pues sí que es verdad ¿no? que, que ese enfoque de, de atención a la diversidad, como creo que sucede casi siempre, ¿no? pues, pues se podría seguir trabajando y, y mejorando. ¿no? Aunque en, en nuestro cole hay alumnado TEA que está trabajando también con estos materiales y, bueno, y distintas diversidades ¿no? en, en las que bueno, pues hemos visto que, que, también, que también funciona, aunque haya cosas que se puedan mejorar en este sentido. Y el último punto que, que os quería comentar es que estos materiales nos ha parecido que requieren un modelo de evaluación algo distinto al, al tradicional. ¿no? Si, si estamos diciendo que tenemos que ser coherentes con las metodologías que utilizamos, los contenidos que trabajamos, pues la evaluación también tiene que ser coherente, ¿no? igual que no... no puedo... Podemos hablarles de la importancia de la participación ¿no? y hacer clases magistrales en que puedan participar, ¿no? porque enseguida, como son muy listas y muy listas, pues entienden ¿no? la disonancia entre eso. pues Una de las dificultades que hemos visto es que cómo evaluábamos pues no nos servía muy bien para, para evaluar eh, los aprendizajes en estos materiales. Eso que en principio era una dificultad, pues la verdad que lo hemos convertido en una oportunidad porque teníamos que dar una vuelta a nuestro modelo de evaluación y es un proceso que llevamos haciendo los últimos cursos y, y la verdad que estos materiales pues nos han servido también como una oportunidad para decir si, si estamos analizando que estos materiales nos permiten tener que el alumnado tenga aprendizajes más significativos, pues, pues a lo mejor no también nos están facilitando el, el repensar nuestra, nuestra forma de evaluar. Y ya por último, para terminar, eh, decir que lo que comentaba antes, que el alumnado valora muy positivamente en nuestro cole esta manera de, de trabajar, que en las evaluaciones que, que les pasamos pues dicen cosas como que les han ayudado a pensar, que trabajar de esta manera les ayuda a aprender más. Algunos dicen que no se pueden escapar de ninguna manera al trabajo, que, que con estos materiales tienen que trabajar sí o sí, ¿no? por las metodologías que impulsan también, y eso es, aunque lo planteen desde la queja, no es una cosa muy bonita, ¿no? que no se puedas escapar de aprender. Dicen así continuamente que, que quieren repetir, y termino comentando una cosa ¿no? que, que comentaba una alumna de de segundo de bachillerato este año que terminaba ya que, que hacía una reflexión y decía que, que no se acostumbra a un sistema educativo que, que no le enseña a desenvolverse en el mundo ni a cambiarlo, ¿no? Que, no, que no le enseña ni le da la, la oportunidad de, de actuar. Y creo que, que estos materiales pues, nos ayudan a, a dar respuestas a alumnas como ellas ¿no? y, a, y a convertir el, el sistema educativo en algo que que les ayude a, a desenvolverse de manera satisfactoria en el mundo, a cambiarlo y, y a que ese futuro pues, esté lleno de, de otras palabras distintas a, a esas con las que comenzábamos la sesión de hoy. Bueno, pues entraríamos en el cuarto y último bloque de este pequeño seminario y que sería, pues bueno, pues responder a las cuestiones que tengáis, a las aportaciones que queráis realizar y que de alguna manera pues estaría abierto. Así que quien quiera. O pide la palabra, directamente abre el micro e interviene. Hola, buenas tardes. Hola. Quería haceros dos preguntas. Eh, a María, sobre todo, has comentado, o te he entendido, que habéis creado grupos interdisciplinares y les habéis dotado de tiempo para preparar. Eh, yo creo que esa es la clave. ¿De dónde habéis sacado esos tiempos? ¿Cómo lo habéis conseguido? Pues en, en nuestros coles eh, tenemos un día a la semana, en, en nuestro caso los martes por la tarde, que tenemos dos horas de, de trabajo, que otros años pues hacíamos comisiones de participación de familia, repensar, bueno, las miles de cosas, ¿no? Que cómo, ¿Cómo hacer una transformación del patio? Pues este año en, en esas reuniones de, de martes por la tarde ha habido en todos los trimestres tiempos para para preparar esto. Son, son días en los que estamos todo el profesorado de los distintos departamentos y es, ese ha sido uno de los momentos en el, en el que podíamos coincidir. Y luego dentro de los propios departamentos que nos reunimos un, una hora a la semana, tenemos una reunión semanal, ahí ya no coinciden en horario todo el profesorado, pero también como priorizamos que dentro del propio departamento se hable sobre los materiales, se mire, ¿no? se ayude a a los compañeros y las compañeras que lo van a poner en marcha, ¿no? si tienen bueno, alguna dificultad, pero sobre todo ha sido en, en esos mm -hmm. tiempos de, de reunión conjunta ¿no? de todo el profesorado que hemos quitado otras cosas y, y priorizado trabajar estas. Aún siempre somos necesitan más tiempo, pero, pero bueno, sí, que hemos puesto ahí parte. Otros centros, perdona, David, que ibas a preguntar otra cosa, pero por completar la respuesta a esto, han utilizado algunos otros formatos distintos. Por ejemplo, pues que hay una persona que de alguna manera pues estructure claramente lo que va a ser el detonante y a lo mejor sea ella la que lo lleve, pues en ese caso pues coge. Y si el detonante va a durar tres horas, tres clases, pues bueno, pues esas tres horas están con esa persona a hacer el detonante y el resto del profesorado. Bueno, pues, pues ese día tienen como, les va cubriendo en sus clases o buscan un formato de ese tipo, ¿no? O el formato también de que desde la coordinación pedagógica, la jefatura de estudios o el equivalente en cada uno de los centros, bueno, pues de alguna manera paute, pues mira, vas a entrar en tu clase en el proyecto final y vas a hacer esto y luego vas a hacer esta otra historia, ¿no? Sería, ya digo, en esos momentos de detonante de proyecto final, porque en el otro momento realmente no hace falta que se coordine el profesorado, ¿no? Porque porque la idea es que el material te lo coordinase y en cualquier caso los materiales te explican cómo tienes que hacer el detonante, si quieres seguirlo con esa línea, luego pues cambiar lo que quieras no y cómo hacer el proyecto final pues para que sea lo más guiado posible, no Y lo más fácil posible. Sí, más que por llevarlo a cabo, sí me parece importante para, para resolver esas reticencias que comentabais, de, de, de ese diálogo, de esa, esos grupos de trabajo que puedan, que puedan permitir el, el que vayamos todos un poco en la misma línea no tanto una persona que tenga que arrastrar a todos y que esa persona acabe quemada y ya quiera dejarlo y al año siguiente hay que buscar otra, que es un poco a veces lo que, lo que acaba pasando en, lo, en los centros o la experiencia que yo tengo. Vaya. Y la otra era un poco, eh, habéis hablado de las reticencias, eso pues que puede darse dentro del alumnado y, y que les permitáis eh, que, que, que se expresen y que, y que, que muestren también esas contradic contradicciones que puedan, que puedan detectar en los materiales. También he hablado de, de, de con los compañeros, con, con profesorado que, que no lo vea tan claro. Eh, y yo cada vez me encuentro más resistencia eh, de cara a lo que es el, el, el exterior de, de mi centro, a las familias, a, al contexto social de mi centro. Me parece que siempre hacemos materiales, gente que estamos convencida o que conocemos que la legislación nos obliga, aunque no estemos convencidas, sabemos que tenemos que trabajarlo, y siempre tendamos a adaptarlo a los chavales. Pero me encuentro muchas veces con que me falta argumentario de peso, eh, no sé, un dossier con, con las legislaciones, con, con eh, información realmente detallada, de, que, que, que realmente podamos utilizar como, como argumentario también para, para no tener que estar siempre justificando determinadas cosas que parece que han salido de, de dos personas o tres personas del colegio que, que parece que, que, que creen más en determinadas cuestiones que que deberíamos de intentar eh, dejar claro a todos que, que son de todos. Me parece que, que nos falta a veces eh, ese, esa información más detallada, eh, esa defensa argumentada de, de, de, de lo que motiva en este tipo de, de actuaciones, que, que en, yo personalmente tengo que, que escarbar y buscar y que si, y si, si empezáramos a diseñarlo me parece... Parece que sería muy útil, no sé si tenéis algo al respecto, algún material, algo que podamos también completar, no solo de cara a los niños, sino de cara sobre todo a las familias y a su entorno. Pues en concreto lo que estás pidiendo no, o sea que no hemos puesto de alguna manera un argumentario para familias, pero sí que voy a plantear dos, tres cosas ¿no? que tienen que ver con lo que, con lo que planteabas. Eh, la primera, lo decía María pero lo subrayo, los materiales no dicen las conclusiones a las que tienes que llegar, ni te dicen lo que es bueno o que es malo. Y hemos intentado de forma muy consciente evitar eso. Lo que plantean son distintos enfoques, distintas preguntas, ¿no? y en esa construcción colectiva del conocimiento, pues al final cada cual pues llegará a sus conclusiones ¿no? y serán las que, las que cada cual quiera. ¿no? Y esto, esto a nosotros nos parece fundamental, porque es la diferencia entre una educación liberadora y una educación manipuladora, y una educación pues, que plantea preguntas importantes para la vida o, o que no las plantea. ¿no? Y esto, esto hay que transmitirlo a las familias. Y es bueno, un elemento importante. El segundo es que cuando nos metimos en esto de los materiales, y por contar un poco la estrategia que teníamos detrás y el pensamiento, pues lo de los materiales nos parecía que era un elemento muy sinérgico para el conjunto de la comunidad educativa. Porque obviamente con los materiales aprende el alumnado. Y bueno, pues es una cosa con la que te permite interaccionar con el alumnado. Pero es que el profesorado también aprendemos con los materiales. Porque cuando los miramos, pues de pronto... Pues cosas que antes no me había planteado o que no conocía, pues las he ido aprendiendo. Pero es que las familias también. De alguna manera, cuando llega su hija y tiene una duda de matemáticas y le pregunta con el libro y no sé qué, pues el padre o la madre miran y a partir de ahí, bueno, pues también interaccionan con esos materiales. Nos parecía que los materiales podían ser una herramienta pues traba, para trabajar de manera más o menos sinérgica pues estas miradas ecosociales y problematizando lo que haya que problematizar. ¿eh? Porque y el tercer elemento sería que esto ya trasciende claramente a los materiales. ¿no? Creo que tenemos que poner en marcha el, elementos que hagan que los muros de las escuelas pues, se caigan y esto sea mucho más permeable y que las escuelas salgan al barrio y el barrio entre las escuelas. ¿no? Y mecanismos como los grupos interactivos o los proyectos de aprendizaje y servicio o distintas cosas ¿no? que están ahora mismo sobre la mesa y que están funcionando bien, pues nos permiten pues, dialogar, contaminarnos con las familias porque qué duda cabe que creo que las familias tienen que aprender cosas pues, de las que se están haciendo en el cole y de las que trabajamos con esa mirada ecosocial, pero también tenemos que aprender muchas cosas de lo que nos puedan aportar las familias pues que, que van a ser valiosas ¿no? para el proceso de aprendizaje de las chicas y de los chicos e incluso nuestro ¿no? como, como profesionales. ¿no? Pero bueno, esto ya trascendería los materiales. ¿eh? Pero bueno, por sacarte reflexiones al hilo de lo que tú planteabas y yo tomo nota ¿no? de ese argumentario legal ¿no? que podría estar bien para acompañarlo. ¿no? Porque efectivamente en ningún caso nos hemos intentado salir de la ley, sino que nos hemos metido pues dentro de los márgenes. Desde hace muchas reformas educativas, una de las pocas cosas que no han cambiado es que pues la ley educativa tiene que ser interpretada en cada centro, en cada etapa educativa, en cada departamento y en cada aula. Bueno, pues lo hemos interpretado desde una perspectiva ecosocial, no trabajando a la vez por la energía cinética o las distintas cosas. Muchas gracias. Yo, yo solo para añadir una... Una cosa eh, en relación a esto que comentas, ¿no? que entiendo como, como esas dificultades, creo que, que en nuestros centros como que tenemos la ventaja de que decimos abiertamente, ¿no? y está escrito en nuestros proyectos educativos, tanto el de Fuen como los de centro, como esta mirada. Y eso como que nos da, un en todas las reuniones, por ejemplo, de puertas abiertas o las de inicio de curso para dar la bienvenida a las familias, les hablamos de que hacemos una educación ecosocial, qué significa la educación ecosocial y que tratamos de poner esto en el centro. De hecho, lo podríamos poner mucho más en el centro, ¿no? que nos faltan todavía como procesos internos ¿no? de, de impulsar esta, esta parte. Pero... Digamos que creo que, claro, para eso tiene que haber consenso ¿no? en el centro en que esto sea así, pero, pero el tener como detrás un, te cuento abiertamente lo que hacemos, por qué lo hacemos, y es que creo, no y creemos que esta es la manera que, que tenemos para, para prepararles para, para su futuro, de, desde esa sinceridad y, y desde ese... Eh, eh, esa manera de pensar que, que tratamos de, de, de, de poner en, en práctica a través de esas preguntas, pues, pues la verdad que en concreto las familias por muchas cosas <risa> han puesto pegas ¿no? o, o hemos debatido sobre muchas cosas, pero en concreto sobre esto no. Y, y quizás no por dar un elemento pueda tener que ver también con esa parte ¿no? de, de que aquí tenemos como un respaldo de si vienes aquí, pues te, ya te contamos lo que lo que somos. ¿no? Pero claro, para eso o sea, hay que tener un, un poco un consenso ¿no? como, como centro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, eh, y, y yo también tengo dos, dos dudas. Una es que eh, cuando comentas eh, que no se obliga a los otros profesores a participar en esto ¿no? y que lo que hacéis es generar y contagiar ilusión. Eh, claro, yo creo que esto es como para mí lo más la dificultad más grande. Para mí es esta y, y quería preguntar cómo lo habéis hecho esto de generar eh, contagiar la ilusión, porque no sé si habéis mm, organizado alguna cosa para cohesionar el, el, el claustro, no sé, alguna cosa, no porque me parece que yo tengo la sensación al menos que todo el mundo va a su bola, que hay pocos espacios para, para poner en común la visión sobre la educación que tenemos y, y esto, ¿cómo lo habéis hecho? Si tenéis algún truquillo o algo así. Y después, si, si, si habéis incluido la, algo de educación sexual en los materiales, porque es un tema también que, que, que me interesa particularmente y que creo que es necesario, ¿no? Y cuando has hablado de, de este material, Luis, de, del amor, pues me ha parecido como muy, muy adecuado ¿no? aquí tratar un poco de educación sexual. No sé. Esto. Bueno, pues yo diría que en lo de generar ilusión estamos en proceso, siempre, siempre se, está, se está en proceso. Lo que quiero, o sea, lo que quería decir con eso es que, que no hemos tratado de imponerlo porque nos parece que eso no, no funciona ¿no? y que nos parecía como mejor la otra, la otra parte. El curso pasado y este especialmente, creo que al darnos un poco la vuelta que nos pasó a todas con el tema de, ¿no? de, de la pandemia, ¿no? que también desde nuestro punto de vista pues, tiene que ver ¿no? con todo este deterioro. Eh, ambiental ¿no? y esa pérdida de biodiversidad, pues sí que hemos hecho algunas dinámicas con el, con el claustro de, de generación de grupo y de poder expresar un poco cómo estamos. Es verdad que hay gente que tampoco se siente especialmente cómoda en estas dinámicas, ¿no? pero, pero como que hemos tratado de hacerlas y creo que solo el hecho como de, de no forzar eh, hacerlos eh, ha hecho que algunos vínculos que tenían unas personas y otras ¿no? pues, pues se hayan, hayan hecho que finalmente pues algunos se hayan animado al menos a hacer, a hacer algunas de las, de las cosas. Y creo que una de las cosas que, que he comentado un poco antes pero que no, no la pensábamos así pero que ha servido para generar esa ilusión es que de repente te ves como profe haciendo algo distinto y que funciona. ¿no? Y que es reconocido por el alumnado, también es reconocido por parte de las familias y es reconocido por el equipo directivo y el resto de compañeras y compañeros. ¿no? O sea, como que de repente te sales de ahí y haces algo que, que, que funciona y que ves que, que tu alumnado está mucho más motivado que en cualquier otra... Entonces, esa motivación a veces ha venido ¿no? por, el, por el propio alumnado. Ha habido alumnos, grupos que le han dicho a los profes, oye, ¿por qué en tu asignatura no lo estamos haciendo? ¿No? Que como, como esa, esa parte también ha sido importante y luego es que hay cosas de estos detonantes que han sido muy divertidas. Pues yo soy bastante, bastante tímida, pero dije, pues si hay que impulsar esto, hay que impulsarlo, pues me toca hacer un teatro sobre los pares de opuestos en la modernidad. Pues por ejemplo, ese momento de que los alumnos y alumnas no quieran no hacer un teatro, hay muertos de, de vergüenza, pues sirvió no solo para que ellos cambiaran sino que en el momento de prepararlo nos partimos de risa. Nunca tenemos esos espacios, ¿no? Muy, o o con, a lo mejor con la gente con la que te llevas mejor, pero como que eso permitió y, y desde un poco el equipo que más impulsábamos, pues tratamos de, de, ¿no? de hacer como esas parejas que sirvieran para, para pasarlo un poco bien y sobre todo intentar, ¿no? Que, que, bueno, la verdad que hemos agradecido como mil veces del equipo directivo el, el impulsar las cosas, el... el el, el dedicarles tiempo ¿no? y, y desde ahí, pero nos queda mucho por recorrer, mucho, mucho. Yo, pues, bueno, también un par de cosas de las que decía María y, y plantear alguna cosita también. ¿no? Eh, una, creo que el alumnado claramente es el vector de comunicación más potente dentro de los centros, más que lo que ocurre dentro de los claustros. ¿no? Si el alumnado que yo me encuentro delante de la clase pues le veo con una sonrisa de oreja a oreja por lo que ha visto en la clase anterior ¿no? y de alguna manera me hace una devolución pues, positiva de lo que ha estado haciendo pues, una compañera, pues jo, a mí me da envidia. Y digo yo también, o sea yo también quiero que la gente aprenda, que esté satisfecha y que esté ilusionada con este tipo de cosas. Entonces yo esta parte de que el alumnado sea un elemento transmisor de esto me parece fundamental ¿no? y creo que además eh, suele funcionar mejor que, que el tú a tú en el claustro sin despreciar esa esa parte del tú, a tú en el claustro. Porque a lo mejor el momento tampoco es tanto el claustro como el aula. Y decir, oye, mira, que tienes esta hora libre, ¿por qué no te metes en mi clase y miras qué tal está funcionando esto? Y te lo piensas para el curso que viene. Esto, por ejemplo, yo trabajo mucho tiempo con el tema de grupos interactivos y demás. Funciona muy bien para que compas se animen a, a meter familias dentro del aula, que es una cosa como que da mucho miedo muchas veces ven, entra, mira, mira cómo funciona y luego tú toma tus propias conclusiones al respecto, ¿no? Bueno, pues entra, mira qué tal están funcionando con esta historia y luego toma tus propias conclusiones. Bueno, eh, este material de las dos características, más allá del curricular que tiene, ¿no? La ecosocial y la interdisciplinar, claramente lo más difícil es lo interdisciplinar, no es lo ecosocial, porque lo interdisciplinar te permite, o sea, te requiere esa coordinación con otro profesorado, ¿no? Bueno, porque es de hecho de lo que estamos hablando, ¿no? de, de esas dificultades. Bueno, hay gente que hasta se lanza así. El otro día estábamos hablando con una profesora de un instituto público de valores y ha dicho yo voy a empezar y voy a empezar en solitario porque en principio no había otra gente que se anime dentro de, de mi centro a hacerlo, pero creo que empiezo y que va a haber gente que se anime y que al año siguiente, pues, y además ya teniendo los materiales ¿no? que te quedan de un año para otro y demás, bueno, pues, pues, que seamos, pues en vez de valores, pues a lo mejor valor en lengua y educación física, ¿no? Y que a lo mejor después se nos sumen un par de ellas y ya tenemos un proyecto con un poquito de entidad, ¿no? Cinco asignaturas, pues tiene un cuerpo, ¿no? Que no es el de una. Bueno, incluso hay esa opción que es obviamente, pues durilla, ¿no? Empezar así en solitario, pero que, que tiene también esa parte de, de confiar en el contagio ¿no? de, del proceso. Lo de sexualidad lo comentas tú de tercero mejor, porque es en tercero. sobre todo. Perdón, perdón, se me había olvidado. Sí, en principio no hemos trabajado específicamente en ninguna unidad el tema de, de sexualidad y será algo que acaba, o sea, el proyecto nosotros no lo hemos concluido, ¿eh? todos los años vamos haciendo materiales nuevos, para el año que viene haremos uno de segundo y otro de tercero, no, para completar dos por lo menos por curso y tal, y entonces algún año pues caerá, pero no de, de los que hemos hecho ninguno aborda ese tema específicamente. Gracias. Hola, no sé si puedo intervenir. Sí, sí. Vale, gracias. Nada, yo quería daros las gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Ya me habían rondado los materiales por diferentes sitios y, y la verdad es que tener la oportunidad de, de oírlo de primera mano, pues, pues es muy de agradecer. Y quería comentaros eh, una cuestión práctica de cómo podemos eh, ver el material en el centro físicamente, si hay alguna posibilidad de... Es que he entrado un pizquito tarde y no sé si lo habéis comentado. Eso por un lado. Y luego aportar si puede ser de, de ayuda un poco. Algo que estamos haciendo en mi centro, que es un, es un instituto público que está en la zona de Méndez Álvaro. Este curso se, estaba, se ha abordado desde la Comisión de coordinación pedagógica, el, el, el trabajar un poco esta interdisciplinaridad de una manera más, más metódica, por decirlo de algún modo. Y hemos hecho un ejercicio de sobre unos paneles eh, nada en papel continuo organizado por niveles y por materias. Hemos ido poniendo en post-it cada una de nuestras unidades didácticas eh, de todas las materias. Entonces eh, se ha quedado en un espacio común para poder tenerlo visible con el objetivo de que veamos un poco qué hacen otros compañeros en, en sus eh, materias y también un poco encontrar esos encajes de lo que vemos que es muy parecido, que es lo mismo. Y es una cosa muy visual y muy sencilla, la verdad, en la que hemos simplemente hemos ido pasando por departamentos, nuestras reuniones de departamento a dejar esos post-it y está ahí y yo creo que nos va a ayudar mucho a tener como una foto grande de, de dónde tenemos esos encajes. Bueno, como me ha parecido que era alguna buena idea que ha tenido el equipo directivo, pues os lo quería compartir porque creo que, que puede ayudar. Pues muchas gracias por eso último que comenta Susana. Se parece mucho a cómo, cómo hacemos el diseño de, de las unidades, ¿no? Y a partir de ahí encajamos, ¿no? Y, y además esto me sirve también para contar otra cosa. Aquellos centros que están trabajando pues, realmente por aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje y servicios, este no es un material para ellos. O sea, Este material sería un paso atrás. Quienes están realmente haciéndolo en condiciones que sigan ahí porque, porque creo que es mucho más potente si hay esa programación conjunta por el profesorado, con los temas elegidos por el alumnado, tiene más significatividad, tiene más potencia. Este material está hecho para aquellos centros que querrían o aquellos profes que querrían, pero que no se, no se encuentran con el tiempo, con la motivación, con las habilidades pues de llevarlo a cabo ¿no? y que de alguna manera lo que intenta es facilitar la vida. ¿no? Entonces, que en tu centro ponéis en marcha y lanzáis, pues... Pues olvidaros de esto, sinceramente, olvidaros de esto. Que necesitáis una muletilla para empezar, pues, pues esto os puede servir. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay un centro en Vallecas que los está utilizando porque venía toda la primaria trabajando por proyectos y llegaba a la secundaria y se encontraban ante un vacío que no sabían cómo abordar. Y decían, bueno, pues mira, es que esto nos ha salvado la papeleta porque nos permite tener pues, ese abordaje interdisciplinar con más facilidad ¿no? sin, sin tener las dificultades que, que teníamos. Y sobre el tema de, de lo de materiales, eh, hemos colgado ahí en el chat eh, un enlace directo para poder ver los PDFs, Si ahora los volvemos a, a colgar, si hiciese si falta mandar algún ejemplar en papel, pues lo podemos mandar, o sea que no había problema, nos lo pedís y os lo mandamos sin, sin ningún problema. Y nada, creo que ibas a decir algo. No, no iba a dar las gracias, que tenía sí. los enlaces, si lo había visto ahí, lo que es que no he, querido, no he entrado a trastear, vale, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es para María, venimos del mismo centro de David, bueno, David y yo somos compañeros, eh, y claro, pues eh, los dos vemos los mismos vamos, problemas ¿no? en implantar algo así en, en nuestro cole, falta de tiempo, de coordinación, David es coordinador de, de, de un determinado ciclo, y pues estoy en el equipo directivo entonces, bueno, todo lo que has contado María, que algunas ideas sí que me han servido, pero bueno, encuentro igual de complicado, o sea que de, de sacar esos tiempos ¿no? en los que poder, por, poder organizar algo así. Y mi pregunta es, ¿lo habéis hecho en vuestro centro? Eh, en todos los cursos, eh, digamos, en el mismo momento, o sea, en los cuatro cursos de la ESO habéis empezado, pues yo qué sé, probando en un curso y luego habéis ampliado el proyecto. O ¿Es factible, eh, digamos, eh, poner en marcha ese proyecto en un curso, por ejemplo, en primero de la ESO, para empezar y ver cómo funciona y luego ampliarlo? O ¿Es contraproducente? No sé por qué no... No he estado, eh, he entrado un poco tarde porque, bueno, que tenía otra, otra reunión y pues he visto los materiales, pero bueno, que no, me, gustaría, me gustaría que me explicaras un poquito esto. Pues la verdad que los pusimos en marcha de manera paulatina porque además se han ido elaborando de manera paulatina. Entonces, pues el primer año había una unidad, empezamos con esa siguiente, pero ya, ent entonces... Sí que se puede y aunque ya estén todos, podéis empezar por un curso. ¿Qué es lo que hicimos nosotras? Pues empezamos, bueno, eh, digamos como que el año que empezamos con los materiales, pues en ese curso eh, había profes que pensábamos que les iba a gustar eh, poner en marcha los materiales. ¿no? O sea que también es interesante empezar por aquellos cursos en los que pues puede haber profes que les pueda gustar más porque... Ahí sí que vemos como ese contagio, ¿no? Porque si alguno de esos profes da clase en segundo y lo pone el primer año en marcha en segundo pero al año siguiente también está en cuarto ya tiene la experiencia de segundo, ¿no? y puede ayudar a que rueden los otros materiales, porque esto también lo hemos hecho mucho, no es solo decir entra en mi clase si quieres verlo para ponerlo en marcha al año siguiente, sino que pues, a los proyectos finales hemos invitado al pro... bueno, este año no, pero cuando se podía estar todos juntos en pues hemos invitado a que vean los murales, ¿no? los mapas que han hecho en segundo de la ESO, los teatros, los juegos, ¿no? O sea, como que invitamos al resto a que los vean y hemos hecho también como como ese proceso de acompañamiento sí en el que hay probes que han verbalizado yo no me siento como para dinamizar esto de cuarto de la eso este detonante bueno pues yo me meto contigo no o sea como que creo que hay el equipo directivo sí que sí que puede no como dar ese ese apoyo de, de estar ahí entonces yo diría pues el curso en el que penséis o el par de cursos que penséis que, que pueden funcionar, creo que, que que tengan relativo éxito el primer año es muy importante por uh -huh. empezar por poco con gente que pueda estar más motivada en un curso, como además ya están de los cuatro cursos ¿no? pues en un curso que penséis que hay gente que puede implicarse y luego ya ir, ir a los otros, ¿no? más que ponerlos todos ahí de una y también decir que, bueno, que aunque nos hemos conocido hoy, pero que hay mucho eh, mucho en relación a la organización que ya tenemos hecho Hemos hecho cuadros de cuánto dura el detonante, cuántas horas hemos... De... O sea, que todo ese material, por ejemplo, que no están los materiales en sí, os pues lo podemos compartir también, si queréis, pues las secuenciaciones temporales de, de cada cosa que, que nos ha llevado tiempo hacerlo y que están para compartirlos. O sea, que, que eso también nos lo podríamos facilitar si, si os animáis a ponerlos en marcha. Yo, yo incluso iría un poquitín más lejos de lo que decía María, y es, por ejemplo, el año pasado terminamos materiales de primero. los Dos, dos unidades de primero, una para el primer trimestre y otra para el tercero. Hubo varios centros que los empezaron a trabajar el primero, el del primer trimestre, sin comprometerse de nada al del tercero. Y en función de la evaluación de cómo les fue la cosa en el primero, pues luego cogieron y dijeron, pues venga, sí, quiero seguir y quiero meterme con el, con el segundo. Pero, o sea, que ya no solamente que escojas qué curso estratégicamente te encaje mejor, ¿no? Sino que yo creo que dentro del curso... Incluso yo empezaría por una unidad, evaluaría cómo ha ido, cómo ha funcionado con el alumnado, cómo ha funcionado con el, el equipo de profes y demás. Y en función de eso, pues, pues me plantearía si hacemos la segunda, no la hacemos y demás. ¿no? Que creo que te permite mucho esa modularidad, el, el material. Muchas gracias. Eh, había una pregunta en el chat. El, el material es para el alumnado. Es un libro por unidad en el que vienen todas las materias. Digamos, a lo que ha estado contando Luis antes, es un solo libro por cada una de las unidades temáticas y en, y en ese libro viene pues, biología, no, no, no o sea, que el material es el libro, digamos. Y luego tiene un aula virtual que a diferencia del aula virtual es solo para el profesorado. Entonces ahí hay eh, desde recomendaciones metodológicas, explicaciones hasta actividades extras que además estás siempre en formato autoeditable que puedes hacer tuyas, pues algunas presentaciones, temas de atención a la diversidad y entonces ahí lo que tú quieras trabajar con el alumnado o lo compartes con una aula virtual que tengas con el alumnado o ahí sí que harías fotocopias o lo que quieras ¿no? Desde el principio cuando concebimos el material queríamos hacerlo autodeteable 100%, pero obviamente por lo de papel no se puede hacer autodetiable, no, no hay capacidad de eso. Pero por lo menos la parte del aula virtual, que sí que es bastante, sí que sería autodetiable y eso sí que ya digo, sería de acceso al profesorado solamente. Y que bueno, pues vas teniendo pues, las llamadas a lo largo del material y en las llamadas te indican pues, qué tipo de cosa te vas a encontrar en el aula virtual. Yo no, no veo nada más. Sí, hay una más. Dice, no, eh, quisiera saber cómo se aborda el tema ambiental desde una mirada ecosocial. Eh, y, y bueno, pues eh, el tema ambiental en general lo hemos intentado abordar muy integrado con el tema social. O sea, que un poco la perspectiva es, no está por una parte lo ambiental y por otra parte lo social, sino que las dos cosas se dan la mano, se entrelazan, ¿no? Con una mirada, pues, que intentamos que sea lo más holística, lo más sistémica posible, ¿no? Por eso, cuando he presentado los materiales, pues, el de cuarto, este, pues, centraba un poquito más en la diversidad, ¿no? En, perdón, en, la, en las desigualdades. O este que os comentaba de, de la ciudad de segundo, que centraba más en la ecodependencia de las ciudades, en realidad. Al hablar de la ecodependencia hablamos también de temas sociales y al hablar de las desigualdades pues también hablamos y metemos temas ambientales. O sea que es una mirada ya digo pues intentando relacionar una cosa con la otra, ponerla en diálogo y para entender pues que muchas veces nuestras problemáticas ambientales y sociales pues acaban teniendo causas parecidas y soluciones también que tienen que ser necesariamente colazadas unas con, con otras. Y para acceder al aula virtual, que, que es otra pregunta que está ahí en el, en el chat planteada, bueno, pues cuando accedes al, al libro te damos una clave y con la clave pues ya tienes acceso a todo. Y le damos la clave al profesorado, claro, no, no al alumnado, ¿no? Y a partir de ahí pues tienes el acceso a, a todo. Y digo, le podríamos dar la clave al alumnado, lo que pasa es que como tiene algunas recomendaciones específicas para el profesorado o hay algunas actividades que digamos se destripan dentro del aula virtual, no, perdería, perdería gracia ¿no? si, si le explicas cuál es la clave pues, del escape room o cuál es la clave de esta historia que estás trabajando ¿no? Entonces, por eso el aula virtual es para, para el profesorado no sé si hay algo más cerramos aquí bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Espero que haya resultado interesante y que bueno, pues que podamos seguir encontrándonos en proyectos pues que, que nos mezclen ¿no? pues con esos cartelones de ABP en los coles o con lo que haga falta, ¿no? pues que nos ayude a darle un cambio a nuestra práctica didáctica, ¿no? a trabajar desde esa perspectiva ecosocial que tenga que ver con la mejora social y ambiental de las personas y que bueno, pues que, que sigamos avanzando en ello. Así que de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por gracias. este proyecto. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.